¡Hola! Aquí estamos en otra clase de introducción a PHP. Esta es nuestra segunda clase del módulo número 3. Vamos a repasar un poquito lo que vimos hasta ahora. En la clase anterior aprendiste qué es el modelo cliente-servidor, qué es una página dinámica, a diferencia de lo que es una página estática, y cómo se usa PHP para generar páginas dinámicas. Lo que vamos a ver durante esta clase tiene que ver con cómo se arman muchas páginas dinámicas conformando lo que llamamos una aplicación web. Para eso lo que vas a necesitar saber es cómo se hace para comunicar páginas entre sí. O en otras palabras, cómo se hace para pasar información de una página a la siguiente.